colores! And Y no olvides de ayudarte de Papi o Mami. ¿Do you know the darte de papi o mami ¡Glitter verde! ¡Glitter color rojo!